Aprendiendo a usar Orquestram. ¿Para qué sirve la sección Recursos? Entre otras cosas, en la sección Recursos puedo ver los documentos que me envían mi padre, mi madre o mis profesores. Primero pulso el botón Recursos. Y después pulso el botón de los documentos. Elijo el que quiero ver. Pulso la aplicación para ver el documento. y ya puedo ver el documento. Para salir, toco la pantalla y pulso la flecha atrás hasta que vuelva a la pantalla de inicio.